¡Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, amigos de YouTube. En esta ocasión voy a presentarles un gameplay de Danger Dash. ¿Qué es Danger Dash? Si eres fanático de los runners y estás buscando un juego simple y divertido, Danger Dash es el juego perfecto. Un título disponible para Android y Java. A darle duro se ha dicho. Y empezamos, señoras y señores. Como pueden ver, el personaje se parece a Liliana Jones. Y bueno, lo divertido es que el personaje tiene los poderes de Pepsi por qué razón o motivo este videojuego me hace recordar cuando por primera vez usé mi PlayStation 1 y jugué Pexy Man. Y bueno, y creo que me hace recordar mucho mi infancia porque Pexi Man fue un juego que marcó mi vida, ya que era un juego runner y era muy divertido. Y eso era lo divertido de que había que esquivar. Y bueno, no había monedas, pero lo que sí había siempre era Pexis. Mientras más Pexis, Peximan cogía, Peximan se volvía mandigo y Peximan era mandigo. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, Ahora, Dejemos hablar de Peximan. Ahora sobre quién vamos a hablar es sobre Chuck Norris. Perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Sobre Chuck Ace. ¿Quién es Chuck Ace? El héroe de la historia que se aparece al Lionel Jones. Simplemente que 50 años rejuvenecido. Y bueno, en la adaptación de esta aplicación... La única diferencia es que en lugar de que lo persigue una bola inmensa como fue en Indiana Jones, lo persiguen son tres tigres en un tibigal <risa> Casi todo me equivoco al decir esa mierda, pero bueno, hice no sé el reto de decirla porque cuando era pequeño no lo podía decir. Y bueno, me siento muy feliz. Muy feliz. Cabe recordar que este gringoito tiene una esposa muy bonita. Y el gringuito se va de vacaciones a la selva. Yo no puedo hablar inglés. I cannot speak English. La gringuita bonita se llama Miranda Rose. Es un personaje desbloqueable. Pero esta gringuita bonita, hermosita, pide mucha platica, mucha money. Y hay que hacer muchas misiones. El pobre gringuito tiene que hacer muchas misiones Coger mucho plástico para darle a la gringuita bonita hermosita ya es, es, es, es No se olviden de guardar moneditas Para despotear a la gringuita hermosita tindita Preciosita Adicta al wild sex En una selva Ah, por cierto, se me olvidaba No se olviden de aumentar su poder Ya que cada poder tiene un cierto nivel y gracias a aumentar el nivel pueden incrementar su puntaje y también pueden revivir y ciertas cosas que cada vez que vayan jugando van a, a encontrar en el juego y se van a acostumbrar ya que es muy divertido y repito el juego es muy simple y sencillo no es de otra cosa demasiado parecido a Temple Run y bueno espero que disfruten del videojuego porque en serio está del carajo, yo me he divertido mucho y bueno la historia no la veo muy de gran cosa, pero el juego pesa poco y es el carajo, en serio. Lo recomiendo. Además, podrás conocer tu nivel a través de la tabla de clasificación en línea. No se olviden chequear eso, ya que si no lo chequean no van a poder aumentar su poder, como les decía, y los de calvo. Dios, pierdo el control. Mierda, mierda, mierda. Ah, mierda, perdí, mierda, perdí. Bueno, les deseo lo mejor amigos y cuídense. Hasta la próxima, bitches.